Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Bueno chicos, antes de dar obviamente lo que tiene que ver con el código Quiero decirles que estoy en esta nueva plataforma, quiero darme un poquito de publicidad eh, Ya que nada, soy partner de esta nueva plataforma que es YouKnow Y estoy muy contento, así que bueno, nada Básicamente quería decirle que se pasen por acá, que ya tenemos 16 fans y arranqué ayer, recién fue mi primer directo, como ven acá hace 15 horas eh, Así que nada, estamos hiper, hiper contentos y a full, así que bueno, vamos a estar haciendo gracias a esto eh, y a la gente que ha donado obviamente Tanto Egon como Nachito vamos a estar haciendo eh, entre los only fans, entre los fans de esta página de you know, que voy a estar dejando abajo en... La descripción del video y lo voy a dejar como comentario fijado también por las dudas eh, Para que se metan acá y me den ese seguimiento ahí de fans Entre ahora somos 16 eh, Entre los que están eh, bueno Egon obviamente, Zaida, Itwol Shartan Francisco, Harold eh, Nahuel, Pato Comunista, Seba, Vampiro, Josué, Ochoa, Seven eh, Natalia, Galiano, Toronico, Soy de Catamarca y Miguel Bueno, entre ellos 16 por ahora, si más todos los que se suben ahora Vamos a estar sorteando esos 30 días de cuenta premium de World of Tanks, bien, así que denle ahí un, un seguir, que eh, mientras más seamos mucho mejor, porque nada, voy a estar tratando de hacer directos bastante, bastante seguido, por no decir a diario, así que todavía me queda bien definir algunas cuestiones, ver, eh, ver el tema de los horarios, ver las configuraciones, porque no es lo mismo que Twitch ni que YouTube. Muchos me preguntan por qué no sigo haciendo directos en Twitch. Bueno chicos, básicamente tengo un pequeño problema con el proveedor de internet. O sea, FiberTel donde estoy yo, no sé por qué motivo de la vida humana es que no me deja transmitir en Twitch, con lo cual no puedo hacerlo. bien No es una cuestión de ganas. En Twitch me convenía porque ganaba bien, porque ganaba buenos dólares, me pagaba bien Twitch eh, y tenía muchos suscriptores y me iba perfecto. Pero lamentablemente es que no puedo. No puedo. unas cuestiones técnicas que me exceden a mí y a mi computadora y a mi servicio de internet. O sea, es el proveedor de internet más el servidor de Twitch que no, no congenian y bueno no se puede hacer nada, así que bueno, nada dicho lo dicho chicos, 30 días de cuenta premium para aquellos que le den a cada fan seguir, es eh, bueno es, es sencillo, es eh, Nando Capo Gaming como siempre en todos lados, en You know, eh, pero les dejo abajo los links para que puedan ir a verlo después, otra cosita acá estamos entonces, pasamos a la parte ya que tiene que ver con el código eh, que estamos aquí haciendo mención, bueno Básicamente, chicos, este código en particular lo que tiene es que nos va a dar días de cuenta premium de World of Tanks. Uno, cuatro, o sea, por cuatro acceso a una misión, o sea, por cuatro misiones, básicamente. Y eh, después vamos a tener 10 de chocolate, o sea, nos dan 10 eh, consumibles de chocolate. Por 5 en 200% de la experiencia obtenida en batalla durante una hora, es un montón. Después tenemos por 5 eh, de 300% a la experiencia libre obtenida en batalla durante una hora. Y tenemos por 5 en 300% a la experiencia de la tripulación obtenida en batalla. Bien, todo durante una hora. Así que bueno, chicos, eh, pongan ese código dulce mora que lo voy a estar dejando también, por supuesto, abajo en la descripción. Como les decía, no se olviden de que tenemos 30 días de cuenta premium de sorteos Si me se dicen, you know, como Nando Capogaming link abajo en la descripción y lo voy a estar fijando para que me sigan sinceramente agradecidísimo a todos los que vayan a entrar y a todos los que estén entrando de corazón porque es, es un laburo bastante bastante grosso, bastante importante el hecho de estar todo el tiempo ahí pendiente de las redes y demás además de lo que tengo que hacer yo como mi trabajo personal eh, pero nada, lo hago con mucho amor y cariño para que todos ustedes la pasen bien, se diviertan y además eh, yo poder ir creciendo de a poquito en las redes, así que bueno, sin más me despido muchísimas gracias también a los aportantes ahí, a los que aportan dinerillo al canal, tanto nada como Egon, los quiero mucho, muchísimas gracias Y nos veremos en el próximo video Chau chau